El Yamiichi de Internet es un mercado para creadores digitales quienes traducen aspectos de la cultura de Internet en objetos de consumo y servicios. Si te interesa participar y saber más, encuentra la convocatoria en nuestra página de Internet www.centroculturadigital.mx. Tienes hasta el 8 de junio. Gobierno de México